Siendo las 2 con 12 minutos de la tarde aquí en Radio Panamericana Y ya está, están con nosotros, llegaron nuestras invitadas Un aplauso por favor para Caliope y Amy Gutiérrez hey, ¿Cómo están chicas? Bienvenidas, bienvenidas a la cabina de Radio Panamericana ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Caleope? ¿Cómo estás, Lucianita? Yo muy feliz, muy contenta de estar nuevamente aquí en la cabina de Panamérica. ¡Lo máximo! ¡Qué rico, eh! Mi querida Amy, tú también. No te veías hace mil años. No te veo hace mil años. Estás guapísima, mi hermana. <risas> gracias, gracias. Me feliz, rompo. emocionada de verte otra vez y emocionada de regresar también a Radio Panamericana, que siempre nos apoya en todo momento a, a, a nosotras los artistas, ¿no? Que queremos salir adelante. Oye, y además, ellas están aquí porque hicieron un hermoso homenaje a Selena. Mm -hmm. Muy bonito el homenaje, se lanzó el día viernes. Eh, cuéntenos, por favor, un poquito. Cuéntenme cómo se juntaron, cómo fue la convocatoria. Ah, bueno. Okay, está bien, está bien. Acá nos se no si entendemos. No no... en no, la gente no. Exacto. La gente no ve, pero estamos en señas de, de ojitos. Eh, fue una sorpresa para mí personalmente porque eh, hacer un homenaje a Selena en una versión salsa era como, ¡wow! Qué bonito y qué idea tan, tan chévere. No y juntar a diferentes artistas, eh, cantantes femeninas, solistas. Por todas las que están ahí son solistas. Ajá. Eh, pues Fue una super gran idea de Radio Panamericana Y traer a galiope también Desde Colombia ¡Banísimo! Ha sido el, el super plus Que le ha dado a este homenaje a Selena Creo que cada una tiene un estilo distinto Y todo se ha combinado de una forma muy bonita Y la gente lo está disfrutando bastante Creo que ya está llegando casi a los 30.000 mil eh, Reproducciones en YouTube Ya está súper. Así, rapidísimo. Le ha gustado mucho a la gente y eso nos... No, y ahora, y de hecho que la están pidiendo bastante, nos llaman, nos escriben ahí al WhatsApp, la piden. Y queríamos saber un poquito, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la convocatoria Caliope desde Colombia? Bueno, realmente yo recibí la invitación de parte de acá de Radio Panamericana. Fue, fue una sorpresa para mí porque realmente, listo, es un homenaje realizado acá en Perú. Yo, la única colombiana dentro de este, para mí es una gran oportunidad, siento que... Estoy viendo los frutos de mi carrera ya seis años en esto, en Colombia pues Y bueno, quién diría que, que hoy día las puertas se me están abriendo fuera de mi país Acá en Perú precisamente que considero hoy día mi casa. Realmente me siento muy agradecida por, por esta bonita oportunidad de poder ser partícipe de algo tan grande como lo es este homenaje a Selena. Lo máximo, lo máximo. ¿Ustedes son fanáticas de Selena? Por, por supuesto. supuesto. Ah, ya. básico, básico. Pregunta de examen para el homenaje. ¿Fanáticas de Selena? Claro que sí. obvias No, ya está. ¿Cuál es tu canción favorita de Selena, Caliope? Bueno, tengo muchas, como La Flor, Amor Prohibido, que es la canción que interpreto dentro de este homenaje. No, pero no vayas a creer que Amor Prohibido es por algo. Ah, ¿no? ya, yo sí, pensaba, pues, yo pensaba. Calliope. No, porque es que uno dice, no, mi canción favorita de Selena es Amor Prohibido, y dirán, no... Mm, mm, algo pasa, ¿no? Algo sí, pasa, y, sí, pero sí, no, no. un Amor Prohibido. Realmente es una canción muy bonita, es una, una canción muy bonita que... Que digamos anteriormente en la época en la que se compuso Era como que a veces el estigma social y todas esas es. cosas Como que, ay, que vas a andar con una chica pobre y esas cosas Entonces básicamente es una canción que tiene un mensaje muy lindo Así es, como las novelas de Talía ¿no? Exacto <risa> Más o menos así Más o menos así <risa> Más o menos así Mi querida Pero Amy. mejor, pero mejor ah, Eso, obvio, obvio. Es de todas maneras Mi querida Amy, cuéntame cuál es su canción favorita de Selena ¿Cuál es, eh, cuál es la que tú cantas en el homenaje la canción que yo canto en el homenaje es Bidi Bidi bam, bam". Ay, eh, ay, Pero tú sabes que eso es romanticona, pues Y mi es. canción favorita de Selena es No me queda más Ay, no yo, me quiero, queda... yo quiero, yo quiero, yo quiero un pedacito ¿Puede ser o no? Un pedacito Uy, voy a poner la letra, mi <risa> canción favorita <risa> no, no. Así pasa, así pasa Así pasa porque uno se pega más con el coro, ¿no? Generalmente, ¿no? Así que nada, nosotros no, pero nos quedamos canción... más me gusta, es mi favorita y no me sé la letra. Nada más. Así Buenas. Nada más va a decir eso. No, esta es mi canción favorita. Y... Espérate, la letra. Espérate, pero... ¿cuál vale era la letra? ¿Cuál no. vale a la letra? Bueno, pero quiero que la gente obviamente escuche en primicia de la voz de ustedes, ¿no? Ese pedacito de la canción que cantaron en el homenaje. Claro, claro. Ok, ok. Ya. Listo, dice. A ver. <risa> Con unas ansias locas quiero verte Hoy. <risa> Espero así el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirá tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor Te quiero, amor prohibido Murmuran por las calles de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón. Oh, oh, baby. Uh, ¿qué? ¿Qué tal vos? Ah? ¿Qué tal vos? Dios mío, Dios yo mío. voy a cantar. Bere, bere, Ah, no, no, lo máximo Pones el sabor, pones el no sabor No, sí, sí, sí, sí, estuvo muy chévere A mí me gustó mucho que me pusieran en la parte de la canción de Biri Biri Bam, bam" Porque era como un, un, un reto para mí personal, ¿no? Yo siempre canto como que salsitas Romanticonas, romanticonas, ¿no? pero estuvo muy chévere Le metí mi onda también, le metí mi estilo Y nada que decir de Caliope Que tiene un bozarrón, también Espectacular, le metí oye, para la gente Que no sabe, ustedes son ganadoras De concursos Ay, importantes Así es, Ay. para que la gente sepa Obvio, ¿no? Ellas hoy por hoy Claro, ya son solistas Ustedes son artistas reconocidas Y bueno, la gente tiene que saber que ustedes fueron ganadoras de programas muy conocidos, muy famosos, tanto Caliope en Colombia, ganando, siendo campeona de La Voz Teams. Sí, la primera versión de La Voz Teams allá en Colombia. Eh, nunca se había visto que se hiciera, digamos, tal certamen Porque siempre se hacía lo que era la voz kids y la voz adulto Entonces, digamos que allá fue como un reto Porque ustedes saben que trabajar con adolescentes es complejo Así ustedes es sabe, Uno todos pubertos ahí, con las hormonas alborotadas Así es, adolescentes que adolecen, ¿no? Que todo les duele, todo les duele Total, total Y bueno, realmente fue una experiencia muy bonita Gracias a eso se me abrió las puertas en la industria musical allá en Colombia y hoy por hoy estamos viendo los resultados de, de todo ese claro trabajo. Claro que sí. Ahí eh, tenías 16 años. No, 17. 17 añitos wow. cuando ganaste la, sí. la Austin. 17, pero parecía como de... De 13, 14. No, mira, de <risa> menos, de 11. Sí, pero muy bueno. Ahí. Es que, bueno, físicamente pareces más, más chiquitita. Sí, así es. <risa> Chiquita, pero madurita. Así es. Y nuestra <risa> gran Amy Gutiérrez... Ganadora de La Voz Kids la Perú. Aquí la hicieron a sí. Así. Tú tenías 12 añitos. Tenía 3, 14. 14. 14 años. 14 años mío. Sí, sí, sí. Y también fue una fue la primera temporada de de La Voz Kids que se estaba haciendo acá en Perú. Eh, uy, olvídate, fue una experiencia muy bonita y a la vez muy sacrificada también Me acuerdo que en ese tiempo grababan eh, el programa en un lugar súper, súper lejos de mi casa Yo me tenía que ir como que en cinco carros oh, Teníamos Dios. que tomar cinco carros a las cinco de la mañana para llegar ah. a las diez de la mañana al, al lugar Pero wow. ahí está, todo sacrificio trae buenas recompensas Claro que sí, mira dónde es el día de hoy Has cantado Feliz. también eh, con, bueno, cantantes salseros reconocidos internacionales También, Así hemos estado ahí con la pena. Grave con un montón de artistas, Tony Vega. Así que así es. Todo ha valido hay frutos, la pena. Hay fruto. Y seguir así. Muy bien, nuestras chicas se quedan aquí con nosotros. Hay más de Amy Gutiérrez y de Caliope. Así que quédense ahí nomás, chicas. Acompáñenme a escuchar la más más de la semana aquí en Radio Panamericana, la radio oficial de la salsa. La más reclamada, la más pedida, tu favorita seguimos, no paramos, en estamos en, así es, es estamos bien. en las redes sociales, así que no me vayan a decir sus secretos todavía, ¿no? Todavía, todavía. ¿No Creo que me venía de la peluquería? Ni siquiera me han secado el cabello. Me no. Pensé, no, estoy volando, no, ya saben. No. ¿Qué, ¿Qué peluquería hay, mi Gutiérrez? Por favor, dile, porque por la próxima salón. vez... Así es. Por favor, la próxima vez me la mandan peinadita. No, se pasaron también. No, no, no, no yo tarea. todo el día me la he pasado haciendo tareas. Ya no llegaba. ¿Tareas? Ya, sí, de hecho estoy conectada en clase ahora mismo. ¡No! ¡Qué rica! Pero <risa> ellos no saben, no saben qué taca, así Muy que está casi No, sí sabe la profesora. Yo le acabo de decir, profe, vea, yo le voy a encender la cámara para que usted vea que yo estoy acá, en la <risa> estoy trabajando, pero también estoy en la clase. Vea, válgame los puntos. Obviamente este? es en eh, la universidad. En la universidad. ¿Qué sí. estudias, Caliope? Te voy a quitar la chamba. ¡No! no. ¡Ah, comunicadora! Sí, ¡Comunicadora! ¿Comunicadora? <risa> <risa> <¿Ya>? <risa> ¡Comunicación <risa> social, colegas, colegas! Colegas, ¿ah? Ah, ya está, bien, bien, bien, bien. ¿Y en qué ciclo vas? Ya estoy casi terminando, estoy en séptimo semestre. Bien, sí, ya. ya falta poquito. Fuerte ¿no? falta ya. Poquito. Ya estoy viendo estudió, ya eh, sufriendo la gota gorda, sudando la gota gorda. Bueno, la vida. La pero vida. bien porque estás, eh, o sea, has unido tu carrera musical, también estás en la universidad y puedes trabajar a la vez también, ¿no? Al mismo tiempo, así es, realmente... Eh, para mí siempre fue un sueño estudiar comunicación social Porque mi papá, digamos, él en su juventud quiso ser locutor uh -huh. Digamos que su sueño se vio un poquito frustrado Porque digamos ya empezaron a llegar los hijos, mis hermanos Y, y bueno, eh, básicamente es como para cumplirle un sueño a mi papá ¿no? Y también oh. porque me gusta mucho la comunicación Y es también una forma, digamos, porque yo allá en Colombia Me crié en un barrio bastante vulnerable, un barrio muy fuerte y yo sé que hay muchos chicos que creen que los sueños no se cumplen Que no hay oportunidad Y básicamente yo les, yo quiero llevar ese mensaje como de esperanza a los chicos Diciéndoles como que, hey, si sí hay formas lo mejor, La mejor forma de lograr los sueños es siempre ser muy perseverantes Y sobre todo no dejar de lado el estudio Es importante estudiar, es importante educarse Porque es indispensable claro para nuestra sí. vida Claro que sí, lo importante es Creer en ese sueño y no tirar la toalla, ¿no? Ustedes yo creo sí, que es. desde pequeñas han soñado, han soñado. Me imagino que se han visto a las dos en un escenario con público, ¿no? Y hoy por hoy han logrado, han cumplido sus sueños. Total. Sí, es una carrera. Creo que la, la música y los artistas en sí somos muy sentimentales, somos muy entregados. Entonces, a veces es complicado como tipo. Tipo Estar todo el tiempo bien para toda la gente, no, pero pero ahí va también cada uno como sobrellevar eh, esa situación. Yo creo que los artistas nos debemos a, a todo nuestro público y, y ellos no siempre van a estar ahí. Son personas que son incondicionales en, en todo lo que el artista hace. y Yo estoy muy agradecida con el apoyo que me brindan, cuando a veces yo siento que no puedo apoyarme en mí misma, ellos están... Claro que sí, qué importante, ¿no? Qué importante. Ya ven, ustedes, los fans, son importantes, muy importantes para el artista. A toda la gente que está en nuestras redes sociales, sigan conectados. Estamos en vivo en los 101.1 FM de Radio Panamericana. Nos despedimos ahí en las redes, nos despedimos, chicas. Uh, ahí a sus camaritas. Seguimos en vivo. Así es, aquí estamos al aire ya. Todavía, muy bien. Me avisas, por favor. Ahora sí podemos decir nuestros secretos. ¿Sí? ¿Sí? No va a salir de ningún lado.